Hola, esta es la segunda parte de la pulsera 5 vueltas que estamos realizando con la profesora Betty Cárdenas eh, Ya la primera parte la encuentran en nuestro feed, es un IGTV que aproximadamente dura 40-45 minutos eh, Ya vamos por la tercera vuelta, este es el tercer decorado, entonces vamos a continuar Voy a conectarme con la profe para eh, finalizar la pulsera. Listo. Bueno. Aquí vamos ya a empezar esta parte que vamos a aprender a hacer este rollito. De pronto las personas que ahorita no lo iniciaron, pero lo vamos a hacer todo el rollo entero. O Se vamos a enrollar. Los 8 centímetros. Los 8 centímetros, exactamente. Y va a quedar más o menos como este rollito así, okay. listo entonces van a tomar También, 150 centímetros que es importante, qué pena profe sí, es tranquila. importante que equilibremos el decorado en toda la pulsera porque no puede quedar como muy saturado, siento yo si ah, que hay claro. que hacer unos decorados un poco más simples que otros Sí, claro hay que hacer unos más simplecitos que otros para que no nos quede tan pesada la pulsera tan saturada uh -huh. exactamente entonces, recuerden, vamos a poner 150, se va a colocarle un tono amarillo y voy a tomar mi pulsera, mis hilos, aquí por el frente y voy a doblar, recuerden, doblo la cantidad que yo quiero enrollar. ¿Sí? Entonces, la parte del ojal debe quedar a donde voy a terminar ¿sí? sí. ¿listo? Dejo, un, dejo uno o dos centímetros más o menos allí libres ah. lo dejo allí y con el pedazo largo largo, largo, largo que me queda, con eso voy a empezar a enrollar entonces ¿qué hago? simplemente sostener miren que aquí no voy a hacer ningún amarre ni nada sino que yo sostengo uh -huh. mis hilos y simplemente empiezo a dar vuelta. Entonces, Profe, ¿puedes correrte un poquito eh, a la Ahí. Eso. Entonces, simplemente empiezo a dar vuelta. Okay. Para iniciar siempre pues hay un poquito como tedioso porque hay que sostener con mucho cuidado para que te quede bien apretadito. Simplemente es ir a empezar a enrollar. Ya voy a quitar este alfilercito que era el que me hacía, me daba como la pauta donde debo empezar. ¿Listo? Y aquí me voy a ir enrollando. Que no les quede montado. Esto es muy importante, que no les vaya a quedar montado los hilos uno al lado del otro. Espérate porque es que tengo, está torcido ahí. Voy a taparles un poquitico mientras, mientras lo logro ubicar bien y cogerlo bien porque como es bastante hilo entonces esto se va como enrollando por todo lado y nos vamos aquí embollando un poquito. Si sí, trabajar con hilo no el problema no es de, de, del hilo amarillo. De este amarillo haciendo? es un metro cincuenta. El amarillo es un metro cincuenta. Okay. Aunque yo creo que nos puede sobrar un poquito pero siempre es mejor trabajar con con demás que nos vaya a sobrar y nos toque perder el trabajo siempre para cuando vamos a trabajar macramé siempre debemos trabajar con un poquito más no les dé miedo de pronto desperdiciar un poquito de hilo porque a veces por por por no querer desperdiciar ese pedacito de hilo perdemos el trabajo hecho uh -huh. porque a veces no nos alcanza entonces eh, como esto es por medio de nudos y eso esto no se puede ni añadir no se le puede agregar más. Y ahí ya perdimos lo hecho. Claro. Entonces, miren, simplemente voy a ir enrollando. Bueno, y mis alumnas saben que yo soy bien despaciosa para trabajar todo, así que... Pero eso pues también la y... idea a estas clases que... Por eso le hice, donde la haga de siete vueltas nos sale por ahí unos... unos... Cuatro no, videos sí. mira, ahorita. <risa> no, Yo que trato. podamos ver los detalles, porque, eh, pues, la idea de esto es que las personas que nos están viendo. Sí, que se, entiende, entonces, que se entienda y que se entienda bien. Viendo con nosotros. Y que lo puedan entender, pues, cómo se hizo y todo. ¿Listo? Entonces, hay personas es que toman este este hilo, lo, lo sostienen y empiezan a enrollar, pero a mí no me gusta porque a veces se me monta el hilo entonces uh -huh. esta ya es el, la cuarta, ¿cierto? la cuarta decoración sí, ya nos queda la última, que otra vez es el nudo plano para las personas que de pronto no lo tengan bien claro que va a ir con nudo plano pero con balines a los lados no balines encima okay. Bueno, aquí lo que la profe está haciendo es que hizo como una especie de orejita con el hilo con el taiwanés y encima de ese y con el milán está tratando de tapar y enrollándolo para que quede eh, una sola tirita de... de claro, color, ¿no? es que este este lo hacemos así, es para poderlo eh, eh, hacerle el terminado que no nos quede con nudo Ustedes van a ver que, mire, aquí no empecé ni con nudo, ni lo voy a terminar con nudo. Entonces, eso es, por eso es que se hace así. Eh, sí va a quedar guardado, ya quedó guardada la primera parte que la encuentran en nuestro feed. Esta es la segunda, esta ya es el, la cuarta decoración. Entonces, si quieren ver las tres primeras que realizamos, pueden ir allá y ya quedó guardadito. Este también va a quedar Queda en nuestro perfil, en, en arroba carolcho.com aquí en Instagram. Bueno, este ya lo había explicado en el primero, pero lo hice pequeño, este lo estamos haciendo en grande. Entonces voy a, si quieres, eh, Laurita, como estoy aquí un poquito incómoda para hacer esto, yo espero que de pronto ya lo hayan visto. Voy a retirar mis manos sí. un momentico y avanzo sí. para poderlo, listo. ¿Te sí, puedes lo el, mostrar el, cuando el, ya, el, ya lo esté terminando. Podemos ir, okay. si tienen alguna duda, preguntas, preg preguntas que vayan teniendo. Haciendo la profe, es enrollar, básicamente, sino que en la Sí, enrollar. Que no, pues no, lo que vale. pasa es que por el espacio donde tengo el trípode y eso no me da, porque es un hilo muy largo, entonces tengo que moverme. ¿Sacaste un metro y qué, profe? Saqué un metro cincuenta, pero yo creo que con un metro veinte es suficiente. Okay, para, para enrollar 8 centímetros. Ocho de, centímetros, ajá. Esta técnica. Exacto. Sí. Yo le puse pulsera cinco vueltas, pero <ríe> no me acordé el nombre como tal. Sé que es semanario, pero semanario sería así, son siete vueltas. Sí, semanario de siete vueltas. Eh, no me acuerdo cómo le llaman, pero sí, esta es pulsera de, de, de varias vueltas, se le puede colocar. Sí. Eh, eh, esta es una pulsera que lleva eh, la técnica de ensamble, porque se le colocan cositas de, de ensamblar, que es el terminal, eh, pero lleva mucho macramé. Sí, Lleva mucha técnica, eh, cositas de macramé, nuditos de macramé. Bueno, para esta pulsera está utilizando cordón milán que es el que viene así como entorchadito, y eh, hilo taiwanés Pero eh, al principio sí dijimos que lo podías hacer con hilo terleque. terleque. Sí, se puede cambiar. Uh -huh. No, no se ve, es porque diles que lo, lo, lo, lo bajé. Aquí alguien está diciendo que no se ve. pero Sí, no, es que, es lo es que eh, la profe, pues esta partecita ya la explicamos al principio, Básicamente es enrollar el hilo en el, en el cordón base, sino que eh, para agilizar el proceso, ella eh, lo está haciendo fuera de cámara, porque en el espacio donde está la cámara, pues es un poco complejo y nos vamos a demorar un poco más. Entonces, ya lo estamos finalizando y ya, ya vuelve ella ya a mostrarnos cómo va. Para que nos tengan un poquito de paciencia. Paciencia, por favor. Ya es, sí. ya, estoy ya, ya Porque estamos enrollando los 8 centímetros que dejamos para decorar. Va todo en, en ese enrollado. Entonces, en ese pues, sí. Es algo repetitivo. Igual ustedes ¿verdad? les pueden agregar dijes. Nosotros tenemos una gran variedad de, de dijes, herrajes, La profe utilizó eh, Escalachines, pero también le pueden agregar Miyuki, que también más o menos. Miyuki o Balín, comida. Balín número 2, Balín, Balín, Balín número 3, Miyuki. Sí. Aunque el escalachín, a mí en lo personal, me parece un poco más lindo porque él viene bañado eh, ya en oro, entonces le da como un toque especial a la pulsera. y sí, no, y el además. Él... de base, si sí es hilo Milán, ella lo está usando doble. Es la, la pulsera formita... es. Va a quedar como una pulsera súper larga, pero el hecho es que en cada vuelta, en los 8 centímetros que está decorado, quede la parte de aquí. Entonces básicamente va a quedar cinco eh, pulseras y con un solo broche. Entonces es como un eh, enrollar y enrollar y enrollar cinco veces. Sí, es una pulsera que está muy en tendencia ahora. Es lo que la han visto mucho por ahí. Eh, eh, sí. En algunas páginas y viene muy, muy en tendencia porque ha gustado mucho. El primer video, la primera parte lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram. Aquí mismo en arroba Carol Shop le pueden eh, dar clic aquí en arroba Carol Shop y los lleva a nuestro perfil, ahí está de primerito. El costo aproximado de los materiales, eso lo puedes hacer con nuestras asesoras en WhatsApp. Ellas te pueden dar el, el, la lista con todos los precios ya, porque viene por unidad de medida y por, por unidad de empaque. Entonces, algunos tijes vienen por dos, por tres unidades, entonces ya sería que tú saques los costos de la pulsera como tal. Y además de que, por ejemplo, si compra un hilo... Un rollo de, de hilo taiwanés pues le va a alcanzar para muchas pulseras. Sí. Porque el hilo taiwanés trae bastante, entonces, y no va a gastar mucho, entonces, le va a rendir para varias pulseras. Bueno, sí. entonces aquí, bueno, aquí llegamos, miren a la pestañita, sí me sobró bastante hilo, yo creo que con un metro veinte es suficiente para enrollar. Ok. Como enrollito como un gusanito ahí enrolladito. Y aquí tenemos la pestañita que fue la que primera que puse el inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para... Bueno, aquí voy a cortar un pedazo para que no me quede eso tan largo. Miren. Recuerden que aquí inicié. Y aquí tengo la pestañita. Voy a quitar ya este. Como el ojal donde inicié. Entonces, lo que yo hago es que... Entro por ese ojalito, voy a entrar por aquí, Ajá. vamos a acomodarlo, miren, entro por el ojal, lo tengo allí, lo sostengo y voy acá abajo y al oeste, miren lo que él empieza a, a hacer, entonces lo halo. Y él empieza ya a cerrar automáticamente la pulsera, y ahí no tengo que hacer nudo de nada, ¿sí si sí, él queda como anclado, por decirlo así. Si sí, él ya ahí queda amarradito. Entonces, aquí cortamos. Las que no manejen el, el quemadorcito, pues pueden cortar y quemar como, como se trabaja el macrame. Cortan y queman con la candela, con la llamita azul. Lo bueno del quemador es que el de una vez, tanto que te corta como te, te sella el hilo. Sí. Bueno, entonces eh, aquí vamos. Esta pulsera se ajusta para una muñeca de 17 centímetros, eso lo hablamos al principio que las muñecas tienen. Sí, eso se habló al principio. Esta que estoy haciendo es como una estándar, esta es para una muñeca de 17 centímetros, pero lo bueno es que ya queda también ajustable. Entonces uh -huh. le puede servir una muñeca, mi muñeca por lo menos es gruesa la mía es de 19, yo tengo una muñeca muy gruesa, entonces eh, yo la tendría que hacer un poquito más personalizada porque mi muñeca sí es muy gruesa, entonces eh, mi muñeca va empleando hacia acá nos queda la última, miren ya hemos hecho estas nos queda la última aquí vamos a trabajar este nudito macramé para las que de pronto no lo saben hacer voy a acomodar que me quede de derecha los dos hilos, vamos aquí, y vamos a hacer la última, que es esta de aquí. Entonces, voy a acomodarme aquí ahorita así más cerca. Uh -huh. Sí va a quedar guardado, ya quedó guardada la primera parte, esta es la segunda. Listo. Entonces, vamos a colocar este por aquí para que me ayude a sostener. Y para este he sacado también eh, un metro veinte, no sé si un metro veinte o un metro cincuenta para poder tejer. Entonces vamos a colocar los balincitos, estos sí van a ser al lado y lado. Estos es unos balincitos número 3. Balín número 3. Y vamos a colocar los balincitos. De vez en cuando yo los he colocado de una vez aquí para trabajarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que quiero explicarles de pronto a las personas que no saben hacer el nudo plano. El nudo plano macramé consta de dos... consta de dos de dos pasos yo paso unos palines para el otro lado Me vamos a acomodarnos ya les voy a explicar lo que está largo también, el hilo. Uh -huh. Y aquí no hay espacio. Entonces, vamos a trabajar siempre un lado. Aquí he metido los malincitos, pero si nos estorba, nos toca ahorita sacarlos. Entonces, lo que hacemos siempre es, hasta aquí es donde ahí es donde voy a empezar a trabajar. Yo siempre ¿Puedes hago... a subir un poquito eh, la cámara que, para que podamos ver el principio? Eso. Entonces yo siempre lo que hago es que coloco mi hilo por debajo de mi base y aquí voy a trabajar, hacer siempre un, una media luna. sí, Hago una media luna con un lado, ya con el que ustedes quieran empezar. Y con el otro lado lo van a tejer. Entonces el otro lado pasa aquí por encima, miren, tiene que pasar por encima y tienen que ir por debajo y salir aquí. De la base. Ajá, por debajo de la base y salir en la barriguita que hicieron. Despacio suben, suben y aprieto. Voy a hacer el siguiente. Y el siguiente es al lado contrario. Si ustedes lo hacen al mismo lado, siempre, o si ustedes ven que se les está torciendo el tejido, es porque lo hicieron les va a quedar como este. Sí. Siempre tira para un lado. Entonces, el plano plano tiene que ser un lado primero, lado un lado, luego el otro. Uno, uno. Entonces, hice por el lado derecho la, la barriguita, ahora la hice al lado izquierdo y con el otro tejo. Entonces, por el otro lado lo paso por encima y entro aquí donde se me forma como una X, por ahí entro. alo, alo despacio y aprieto uno, dos y voy a hacer tres y subo balita al lado y lado entonces ahora me toca al lado derecho hago mi barriguita y con el otro por encima lo paso por encima del hilo y allí donde cruzan, miren, aquí en, esta, en este crucecito, allí por ahí tienen que entrar por debajo y salir justo por la barriguita. Sí. Listo. Entonces ahí, miren, tres. Hice tres y ahorita voy a subir balín al lado y lado. Entonces subo un balincito. Subo otro balincito y trabajo el lado que me toca que me toca este lado de acá. Entonces hago la P, tomo el otro, lo paso por encima y busco por dónde entrar por debajo y allí. Es? Listo. Uh -huh. Y ahí acomodo el balín. Me queda balín al lado y lado. Lo mismo, voy a trabajar, hago, me toca al lado contrario, hago mi P, aquí no voy a exponer balín, tomo mi hilo y entro aquí. ¿Este balín eh, de, qué, de qué medida es, profe? Este es un balín número 3. Sí. La diferencia entre el balín y el escalachín es que el escalachín es un poquito más cuadrado. Esta es más... Sí, redondo. Su forma, ajá. La forma del escalachín es como tirando a cuadradita. Es que por lo general el escalachín se usa para hacer cierres, para mm. cerrar lo que son collares en nylon o pulseras, ese tipo de cosas. Pero su figura es muy bonita porque es como cuadradita. Y como los el escalachín que vende Carol es un escalachín bañado, entonces eh, ese escalachín no se va a poner negro entonces es muy bonito también para decorar o para tejer yo lo he usado también para tejer en en, en macramé lo he usado para tejer en macramé y se ve muy bonito aquí voy a subir sí. balín un mmm, cada lado subo los balincitos acomodo y voy a entrar y trabajo voy a acercar este a subir de aquí ya, ya. El hilo base es eh, hilo Milán. Hilo Milán. Listo. Bueno, entonces yo creo que ahí les está quedando clara explicación. Voy a acomodarme de una manera que pueda trabajar rápido para ya mostrarles cómo queda el cierre. ¿Listo? Y si no, pues ahí vamos, vamos, vamos trabajándola lo más rápido posible para que no quitarle más tiempo tranquilo. Es que, esa a veces soy, bueno, de por sí yo trabajo despacio, pero hay unos proyectos que uno cree que no van a comer mucho tiempo y sí si son, pero es porque uno tiene que irlos explicando, porque si pues si los pone uno a trabajarlos en casa, pues es un claro. poco más fácil. Aquí por la por el. Por el trípode y la posición en que uno está trabajando. No coopera, no coopera. No hay... <risas> es como aprender, como la primera parte y ya luego es repetición. Sí, ya todo, luego es todo repetitivo. Aquí estoy haciendo tres nudos, subo, balí. Tres nudos, subo, balí. Uh -huh. Vuelta, uno, dos, tres. Cinco. ¿Qué otras preguntas tienen? Ya recuerden que esta es la quinta decoración, o sea que ya está la, la quinta vuelta. Eh, uh -huh. Ah, por acá había una pregunta, que si la muñeca era muy delgada, ¿cómo podía ser? Yo, muy bueno, yo siento que le, le pueden... El, el número, don, cuando uno saca para decorar, ¿es como la mitad? O sea, ¿uno tiene que medir más o menos de acá a acá o, o cómo? Eh, ya te digo. Espérame un momentito, eh, para decorar por general siempre la parte de encima en 7 centímetros, es para que no te quede, para que te quede, te cubra al menos esta parte de acá adelante, 7 centímetros u 8, porque no importa si te, so, si, si te queda un poquito más de decorado a que te quede menos en la parte de encima, ¿sí me hago entender? Sí. Es mejor que te quede un poquito de más y se te vaya hacia los lados el decorado, a que te quede muy escaso arriba y se te vea más hilo. Lo ideal es que de encima se vea bien la parte decorada. Al inicio se dejan 5 centímetros para ya terminar la pulsera. Sí que ha guardado, esta es la segunda parte, la primera parte ya la pueden encontrar en nuestro perfil, en nuestro feed, Y ahí está la primerita. Y aquí les dejé fijado el Instagram de la profesora, ya es Betty Cárdenas, la encuentran como BC Joyería Artesanal, ella eh, ahorita eh, al finalizar, al ir finalizando el accesorio nos va a contar un poco sobre el curso que está dando, que va a dar eh, con Tatiana Tangarife de Macramé en la ciudad de Cali va a estar en Cali Sur y en Cali Norte exacto para que vean que el macramé no solamente, ahora viene muy en tendencia es un, una técnica que viene muy en tendencia pero que no es solamente eh, como nos, nos, nos estamos acostumbrados a que vemos solamente pulseritas en macramé eh, si ¿sí me entiendes ya es, podemos usar los nudos también para para hacer otras técnicas eh, en joyería. Ajá, para armar otro tipo de accesorios, ya sean pulseras, eh, eh, perdón, eh, aretes, eh, collares, dijes. Y que se puede combinar con otro tipo de insumos. Pueden ser, por ejemplo, en los Exacto. que está ella está utilizando no. settings, está utilizando cristales, eh, va a utilizar marcos, entonces también la idea es explorar Exacto. todo ese mundo. Ah, ¿no? entonces, voy a acomodar aquí un momentito y ya volvemos. Me preguntan Estoy... si eh, dicen, ¿esto para collar cómo se verá? Pues no sé porque es un, ah. es, es, una, es un, un ah, no. completo, entonces es Exacto, como no. si te... <risa> vuelta. No, eh, no, no, puedes hacer es, puedes hacer un choque. Ajá, pero entonces ahí solamente lo haces de una vuelta, o sí, porque este va cerrado. Ahora, eh, sí, puedes, pueden hacer un collar, ¿por qué no? Pero entonces, por ejemplo, eh, lo hacen como este que yo hice, yo no le hice nudo, sino que mire que le hice unos terminales en alambrismo ah, okay. y le hice y un brochecito. Broche. Ajá, entonces. Eh, así es eh, otra forma de cerrarlo, ¿sí me voy entender? Y ahí sí podría ser un collar de muchas vueltas, sí, claro. Pero si lo hacemos como este, ¿no? Porque ahí le tocaría, pues, enrollar no. la cabeza, sería muy difícil. Sí, sí. sí, porque este va sin broche, este va todo junto. Entonces... Sí, este va... Ajá, no. Pero sí, si le haces un terminal así como ese, eh, o le pones un terminal para... Para cueros de esos redonditos y le pones un brochecito, sí te puede funcionar. Sí. Eh, el hilo, el, perdón, dice, ¿con qué hilo se puede trabajar el macramé? Lo que yo he visto es que se trabaja es con hilo taiwanés o la profe lo trabaja con hilo taiwanés. ¿o qué otro Nosotros damos, pero, pero con él, eh, creo que también se va a traer un hilo que es el hilo encerado, que se usa mucho. Eh, creo que de pronto eh, hay posibilidad de que creo que lo vamos a tener en caro, pues no sé si me esté adelantando y esté chismoseando cosas que no son sí, pero pero el macramé lo, es, lo trabajan con hilo encerado, a mí no, por lo general no me gusta tanto el encerado porque él no da un brillo tan bonito el, lo bonito de este taiwanés es que los colores, los tonos son muy bonitos y el brillo que da es bonito, la, las tonalidades que dan son bonitas, entonces el macramé queda muy muy bonito. Por eso nos gusta este hilo. Sí, pero muchas personas los trabajan con, con hilo encerado, lo trabajan con, con hilo chino también. no Ya eso es dependiendo del gusto también, ¿no? Pero la calidad de este hilo es muy chévere, muy bonito para trabajarlo. Eh, las Los balines que está utilizando la profe, estos son en bronce con baño en oro. Ajá. El cojín este, eh, el telar también o la tabla para macramé, nosotros lo manejamos como cojín para macramé, lo encuentran con nosotros, lo encuentran en nuestras tiendas. Y en nuestra página, en la partecita de arriba van a encontrar un buscador, colocan cojín para macramé o macramé solamente. Uh -huh. ahí, muy parece. bueno, para las personas que tejen, hacen pulseras, para todo. Es un cojín excelente. También tenemos disponibles lo, los alfileres, entonces para que se lleven el combo completo. Exacto, y entonces, es muy económico, no es una herramienta costosa. De verdad que vale la pena invertirle porque no es costosa y es muy útil sirve uh -huh. mucho profe, ¿cuál uh -huh. es la diferencia entre el hilo taiwanés y el chino? pues la, primero la calidad y segundo que el hilo taiwanés tiene más memoria que el hilo chino lo que le mostré al inicio que yo enrollé, enrollé y enrollé y, y, y lo solté un momentico y él no se me se me desenvolvió por así decirlo eh, uh -huh. es por eso porque este hilo taiwanés tiene un poco más de memoria eh, o tiene más memoria que el hilo chino el hilo chino no se queda como ahí tan quieto como este. Entonces, sí. y la calidad también. Bueno. Eh, dice, ¿ese nudo se aprieta? Claro, todos los nudos hay que apretarlos. Porque si no, te queda flojo. El nudo siempre, el macramé hay que apretarlo bien. Además para que queden bien fijados los balines y no se corran. Bueno, voy a explicarles más bien, voy a dejar aquí porque yo veo que estamos como comiendo mucho tiempo y esto es muy repetitivo. Sabemos que lo vamos a llevar hasta aquí, hasta eh, donde está, donde le marcamos en 8, ¿listo? Les voy a enseñar a colocar, cómo vamos a colocar el cierre, que este es un... Miren, yo acá ya le coloqué a este lado de acá, es simplemente colocar el esto se llama un, eh, un terminal para cuero plano y que he hecho, he sacado 20 centímetros vamos a colocarnos aquí yo he sacado 20 centímetros de un tonito y he colocado un balincito aquí vamos a aprovechar que tengo aquí candelita y quemamos para que vean cómo se trabaja con la candela se quema con la llama azul y lo aprisionan un poquito me quedó como mucho, pero bueno aquí lo he amarrado simplemente he hecho un nudito alondra o pues las que pronto saben de macramé simplemente entrar y eh, hacer como un ojalcito entro los dos mire, entro con los dos y entro aquí en este ojal aquí y ahí lo aseguro mire listo y aquí vamos a hacer esto. Vamos a tomar las dos puntas. Voy a quemarlas un poquito. Prueba, Para que no se deshilache. Ahí. Ahí. Eso. Es muy bueno que le digan a uno porque acá no veo por dónde estoy trabajando. Entonces lo coloco allí con una pincita Miren, lo coloqué allí. Con una pincita Voy a ir doblando hacia adentro las pestañas entonces doblo una primero ahí te saliste aquí perdón Eso. doblo una primero sostengo y luego voy doblando la otra para que quede una encima de la otra como una Con una pinza plana, sin hacer tampoco muchísima presión, pero sí que quede cerrado. Si hacemos mucha presión con una pinza de estas, pues obviamente pues podemos pelar el herraje, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, miren, ya quedó aseguradito. ¿Y qué vamos a hacer para cerrarla? El mismo nudito plano. Van a coger, ya les voy a mostrar la que tengo ahí terminada, van a tomar estas dos puntas. Y aquí vamos a hacer un nudito plano o un nudo franciscano para las que conocen de nudos. Aquí en esta Yo parte creo que de aquí. A eso a lo que se refería la, eh, la persona que nos preguntó antes, si era que se apretaba, porque me dice que me imagino que es para un broche que le queda muy rígido, entonces, como que no pasan los, los hilos. Ah, no, este es que, sí. sí, él se aprieta, él debe apretarlo, porque si no, con el tiempo se te va a empezar a, a soltar los nuditos. Ya te muestro el que tengo acá. Mira, sí. este de pronto, aquí. Eso. Sino que de pronto ella este no que le pasa sí. de un lado a otro. No, hay, hay que colocar los dos. Miren, yo tengo estos dos, ¿cierto? Yo los sí. coloco así. Los coloco así. Y aquí en este pedazo, aquí en este centro, debo ah. trabajar el nudo plano macramé y lo debo trabajar también bien apretado porque si yo no lo apreto luego la pulsera se te va a soltar con mucha facilidad no importa claro. que al principio te cueste trabajo y te toque hacerle fuercita para cerrarlo o abrirlo pero entonces hacemos un nudito esto por ahí con unos 25 centímetros trabajan unos mira, eso es, yo creo que es menos de medio centímetro de nudo que se le puede hacer Sí. medio centímetro Vienen saliendo como unos 5, 6 nuditos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, como 6 nuditos, 6, 7 nuditos. Ajá. ¿Listo? Y simplemente cerramos. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se coloca esta pulsera? Entonces, abrimos la pulsera. Voy a colocar esta que ya está hecha, voy a colocarme. Ah, bueno, esta no tiene. nudo. A mí esta no me queda buena porque yo, como les digo, mi mano sí tiene que ser personalizado porque es súper grande colocamos la primera vuelta y vamos trabajando a ver si mira, lo voy a acomodar aquí sostengo aquí y no sé por qué está tan cerca Mira, entonces voy enrollando Sí. Esta ahorita que hicimos, estos dijecitos aquí, eh, pues no se ven como muy bien porque tapa, entonces lo colocamos aquí al inicio. Estos okay. diecitos van a colgar aquí en esta, ¿listo? Entonces se va cerrando, va dando la vuelta, dando la vuelta, y la última entra aquí. Uh -huh. Y ya se puede cerrar en la parte de acá. Sostengo con la otra mano y con esta empiezo a cerrar. Súper linda. Queda muy linda, profe. Igual usted la pueden hacer de dos, de tres vueltas, de siete. No, ya claro. De, de, de, de, ajá, se, es, lo, lo ideal es hacerlo de varias vueltitas. Entonces, por ejemplo, esta, bueno, ya luego le vamos les mandamos una fotito terminada. Esta le quise poner los dijes acá porque me parece que los dijes allí pueden colgar y se pueden ver bien aquí. Entonces esta va a quedar con el dije aquí, colgadito, y vamos a empezar a enrollar la pulsera de esta manera. También fíjense muy bien en, lo, en le, la combinación de colores. ¿Y, a, y hasta aquí llegó sí. la profe? Sí, <ríe> todavía <ríe> falta. Bueno, sí No, pero ya yo creo que con esa guía Yo creo que podemos sacar unos proyectos Bien lindos, esperamos que nos manden Sus fotos Voy a sí, mostrarles mejor. un poquito De lo que sí, es el macramé en, el en joyería etiquetarnos eh, del Shop Y si quieren etiqueten a la profe nosotros Voy a mostrarles rápidamente Lo que es un poquito el macramé ya en joyería Miren que pueden hacer macramé En joyas me parece no, super... sola no solamente el macramé es hacer los nuditos para hacer las pulseras, sino que ya pueden llevarlo como a otro nivel. Uh -huh. Esto es macramé. Eh, este nudo que gusta mucho porque es un nudo plano, que pueden hacer choker, pulseras con ellos. Eh, aquí sí, esta es una pulserita para enseñar a hacer un nudo básico para de pronto personas que no saben el macramé, miren. Sí. Pero es algo totalmente diferente. Eh, esto es, eh, estas son las muestras, estas son otras que nosotros hicimos. Este es el taller que tenemos virtual también para las personas que no están acá. Tenemos estos modelos en virtual. Esto todos son este nudos. Eh, pilota por taiwanés, porque es ajá, que es de solo de nudos. De parece que fuera como mostacillas, pero estos son nudos. No todos son, son puros nudos. Esto es solo macramé. Mira. Uh -huh. Entonces pues este es el lindo. taller que vamos a realizar eh, la próxima semana. Tenemos un taller aquí presencial aquí en Cali. Sí. Entonces para las personas que estén interesadas Igual, eh, pueden cotizar los insumos y todo. Ahorita, eso de las seis de la tarde, voy a publicar eh, toda la información sobre este taller para las personas que estén interesadas. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, no sé por qué se ve tan lejos, pero cualquier Profe, duda, inquietud eh, que hice tengo. una preguntita antes de terminar: eh, ¿Sí? a, la, ¿A una persona, al finalizar cuando realiza el broche de los, de los que son seis, siete nudos, se le desbarata. Entonces ella no sabe si es porque eh, lo quema mucho o qué será. Sí, para tiene que, que tener cuidado la... en la quemada. Tiene que tener cuidado primero en que cuando cruce los hilos, sepa cuáles son los que, los que van a ser su base. Voy a voltear sí. otro momentico, un momentico acá, para hacerle como una explicación breve. Mire, cuando ustedes hacen esto... Nosotros tenemos unos hilos que son la base, donde yo voy a montar mi, mi terminal. Esta es como el, el acabado. Entonces, estos hilos tienes que tenerlos marcados para que no los vayas a ir a cortar cuando cortamos los que estamos trabajando aquí, porque aquí trabajamos con un hilo independiente. Así como sí. yo empecé a trabajar el hilo normal en esta pulsera que trabajamos ahorita, ¿sí?, en esta que trabajamos, ¿se acuerda que esta la empecé a trabajar? Aquí encima, así mismo empezamos a trabajar para hacer este terminal. Yo coloco, cruzos lo que sí es que cruzo todos los hilos, pero estos siempre tengo que marcarlos, entonces en lo posible, ustedes pueden colocar eh, si tienen la tablita en la tablita y saber cuáles son sus hilos base o ponerles unas cinticas. Sí. Y allí ya trabajan su hilo. Su hilo. Empiezan a anudar y cuando ustedes quemen aquí que ya terminaron y corten y quemen esos hilos les tienen que quedar bien selladitos porque si no si ustedes no los sella bien pues obviamente se le va a desbaratar el, eh, esto claro y entonces es eh, que también ha, hagamos esos nudos ese nudo del broche apretado porque de pronto, en el miedo de que... Sí, eso hay, y... hay que apretarlo duro, porque si no, les queda muy flojo y obviamente cuando ustedes hagan esto, pues él no lo... No, no se no. Ajá, se desbarata. Entonces, este nudito les tiene que quedar bien apretadito y bien sellado. Tener cuidado, si trabajan con candela, trabajan con la parte azul... Queman y sellan bien. El hilo les tiene que quedar bien sellado. Y si es con el quemador, pues ahí sí no tienen ningún problema porque él es más. Como tiene esta puntica, pues es más, más preciso donde vamos a quemar y donde vamos a sellar el hilo. Listo. Muchas Yo gracias. Que a si todos. Quedado. Eh solucionadas las, las preguntas muchísimas gracias por acompañarnos este día, profe si quieres voltear la cámara para despedirnos ya ahorita les dejo toda la información sobre el curso de macramé que la profe va a estar dando con Tatiana Tangarife en la ciudad de Cali y muchísimas gracias por estar con nosotros profe Esa a ustedes no muchas gracias utiliza. gracias a todos por, por conectarse y recuerden que me encuentran como BC Joyería Artesanal en Instagram. Y toda la información sobre sus clases presenciales y sus cursos virtuales lo pueden eh, ver con ella en su Instagram, ella le responde todos sus mensajes. Muchísimas Listo, gracias. Muchas gracias, Laurita. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta Chao. Hasta la próxima para todos.